Hola, buenos días. Vamos a hacer una revisión del avance del COVID-19 en las regiones de Tumbes, Piura, La Libertad y Tacna, donde ya ha empezado la tercera ola. En primer lugar, veamos eh, los datos del tablero de KPI. En relación a la incidencia, en las regiones, ustedes ven precisamente que estas regiones de Tumbes, Tana Piura y La Libertad, son las que están a la cabeza, con mayor incidencia, seguidos de Lima y Junín. En Tumbes, en la provincia de Sarumilla, ya existen 173 casos por 100.000 habitantes, y se observa un crecimiento muy grande en las últimas semanas. En Tacna, en la provincia de Tacna, también se observa un crecimiento muy grande desde la últimas de la semana 40 hacia adelante. Los últimos datos todavía faltan completar de la semana 45. En Piura, de igual manera, vemos la región de Piura y se observa un crecimiento de los casos de manera significativa. De igual forma en la libertad, en Virú, en Virú, este, casi se ha... Eh, se multiplicado por 10 la incidencia en dos semanas y en, bueno, digamos, Truj Otusco y Trujillo, principalmente en Trujillo, que es, muestra una, un crecimiento consistente. Veamos el, el, qué pasa con el modelo, los modelos este, matemáticos para ver estos casos. Veamos, empezamos en tumbes. El modelo logístico, el factor de crecimiento de casos está, cre, está, cre, está creciendo. Este, aquí en, en el, la escala logarítmica está creciendo en forma lineal, como ustedes ven acá llegando casi al 1%, que es una barrera muy, muy peligrosa. En Tacna ustedes observen que el factor de crecimiento de casos por día está en una línea recta, decididamente en trayectoria exponencial. El problema, el problema con este tipo de situaciones es que es bien difícil de detener este crecimiento exponencial. Toma Toma varias semanas de tenerlo y luego de disminuir, como ya se ha visto anteriormente. Veamos. Piura. Piura también se observan ustedes, que está en crecimiento exponencial aquí. Está llegando ya a un crecimiento del 1% diario. Y finalmente, revisemos la libertad. Como ustedes ven acá también, ya tienen una pendiente de 45 grados mostrando crecimiento exponencial. Ahora veamos este, estas situaciones en, utilizando las ubicaciones de georreferenciación del Instituto Nacional de Salud. aquí observen una vista en tacna con los casos de las semanas 42 44 43 44 y 45 se observan que los casos están muy aparecen muy relacionados a las principales avenidas de la ciudad esto significa que son o comerciantes o, el, o transportistas que han traído esta variante y está explotando los casos en la ciudad de tacna Vean, exploremos utilizando el sistema de georeferenciación de casos del Instituto Nacional de Salud empecemos con Tumbes la provincia de la provincia de Sarumilla. Ahí tenemos Sarumilla, empezando con el distrito, con la, la semana 39. En Sarumilla, en la semana 39, había un solo caso. Había un solo caso en la sierra de, en la, ni siquiera en Salomilla, sino, vamos a ver dónde es este, bueno. Ni siquiera ubicada en las, la ciudad de Salomilla. Conforme avanzamos las semanas, semana 40 y, 40. 40, 41, se observan casos en Aguas Verdes y en Zarumilla, y en la 42, muchos más casos en Zarumilla. Fíjense que se van incrementando los casos a la, en la, alrededor de la carretera Panamericana. de Aguas Verdes, Zarumilla. Y se siguen incrementando los casos de manera más comunitaria ya en la ciudad de Zarumilla. Observemos ahora lo que ocurre en Piura, en la región de Piura. Lo que ha ocurrido en Piura. Ahí tenemos a Piura. Veamos Piura, Sechura, Sullana y Paita. A ver. Estas provincias desde la semana 39 en adelante. Ahí vemos. Semana 39, algunos casos en Suyana, varios casos en Suyana. Y menos en Piura. Y un caso en Paita. Luego, conforme avanzando las semanas, la semana 40... Fíjense que hay una explosión en la carretera hacia la sierra. Eventos que yo considero que están relacionados con el transporte. 40 semana 42. Fíjense aquí otro, otros casos más que se van hacia la carretera. O la carretera hacia el hacia el norte y también hacia el sur de Piura. Sigamos avanzando la semana 43. Hay muchos más casos en el resto de ciudades que, en, rápidamente y se observa una transmisión ya comunitaria muy grande en la ciudad de Piura, en toda la ciudad. Hasta lo mismo que en Sullana. Llegamos hasta la semana 45. Y fíjense las transmisiones que ocurren a través de las carreteras. La carretera hacia el al oeste, hacia el norte, es el sur de Piura. De Sullana y de Piura. Bien. Veamos ahora qué ocurre en Trujillo o qué ha ocurrido en Trujillo. Y alrededores veamos la provincia toda, toda, toda la región de la libertad empecemos con la semana 39 que es la, única, la primera que tengo acá a la vista ahí casos en la ciudad de Trujillo muy pocos casos a lo largo de las vías principales hacia Buenos Aires. Luego conforme avanzamos, hay más casos en las haciendo las, hacia la sierra y hacia el sur, hacia, hacia el sur de la ciudad de Trujillo. Y se observa ya un crecimiento en otras ciudades de la región y mayor desarrollo de, la, de los casos en la misma ciudad de Trujillo. Semana 42, 43. Hay una explosión de casos en Virú. Y llegando a la semana 44 y 45, muchos más casos. En la ciudad de Trujillo, en toda la ciudad, ya no hay un barrio que esté preferido o explícito. Esto significa que como vieron los, las proyecciones poblacionales, las tasas de crecimiento, el crecimiento es exponencial aquí en la ciudad de Trujillo. Y van a ocurrir este, muchos más casos en las siguientes semanas y fallecidos. Hemos explorado lo, los, las hospitalizaciones en Trujillo y se observa también un incremento en las hospitalizaciones. En el, número, en el uso de camas UCI también, lo que significa que ya vamos a esperar un incremento de fallecidos de COVID en, últimas, en las próximas semanas en las regiones que les he mencionado. Bueno, considero que el este, esta ola, esta tiene relación con los medios de transporte. En otros países han, están este, obligando a las personas que viajen de un lugar a otro presentando un test negativo. No sé hasta qué punto se puede hacer aquí. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.